Bueno, pues yo, para dar ejemplo, me voy a poner el contador. Pretendo contaros, no es una ponencia, es una dinámica, un juego, un... os voy a contar unas cuantas cosas. Y quiero tardar como máximo 15 minutos. Ya sabéis que en el, en el Welcome Pack tenéis monedas. Cada vez que alguien ha hecho una pregunta, ha conseguido una moneda extra. Vale, esa es nuestra moneda de cambio. La podemos llamar monedas, la podemos llamar fichas o las podemos llamar ases. ¿Por qué AS? Porque AS son las iniciales de actitud social. ¿vale? Entonces, cada vez que alguien haga una pregunta, va a ganar 25 ASES. Y los ASES son eh, usados en la subasta del final para conseguir regalos. De momento, tenemos una tablet, una cámara de fotos, algunos periféricos, algunas camisetas de la edición anterior, etcétera. Los ASES que no uséis. Para pujar por los premios, os los podéis quedar de recuerdo, ¿vale? De recuerdo de este día tan memorable. Eh, si alguna empresa, eh, si alguien está en la sala y tiene una empresa y quiere aportar un regalo para este baúl, el baúl me lo voy a traer mañana. Es un baúl que voy a poner aquí en el centro y va a estar lleno de regalos. Muchos de esos regalos, de momento, son por, corte, eh, por cortesía de ID Hardware. Y de hardware es una empresa. Eh, este es el momento público. Y de hardware es una empresa que está en el PTA y que tiene bla bla bla bla bla. Tenéis un catálogo dentro del el Welcome Pack que, donde están sus artículos. Eh, tenéis un cupón de descuento que os sirve también para comprar más barato. Y ellos mañana pues harán entrega de algunos de estos regalos, ¿vale? Bueno, pues necesito cuatro voluntarios del público. Os adelanto que todos los voluntarios, todos los que pregunten, todos los que hagan Elevator Pitch, todos los que hagan algo, tienen premio. Cuatro voluntarios, ¿quién se quiere presentar? Tenemos aquí a una chica, allí al fondo tenemos otro, otra chica por allí y otra chica por allí. Y así lo tenemos repartido. Os levantáis os venís para acá, por favor. Es muy importante que recuerden que podemos hacer preguntas por Twitter. Vale. Lo voy a decir ahora. Vale, los cuatro voluntarios aquí. Paqui les va a entregar una ficha de 50 ases a cada uno de ellos. Esa ficha no será para ellos ahora, será para repartirla, pero al final ellos tendrán la suya. Posicionaros aquí, más cerquita, por favor. Más cerquita. Aquí los cuatro. Vale. Todos los demás, en pie, por favor. Quien no quiera participar se puede quedar sentado. Quien se queda sentado no tiene premio. Todos en pie, por favor. Bien. Los que seáis de Málaga Capital, sentaros. He querido decir, los que habéis venido a este congreso desde algún lugar de la capital de Málaga, hoy, son los que se sientan. Vale, da igual donde hayan nacido. Bueno, extend extendamos un poco más el, el, el ámbito. Los que seáis de Málaga provincia, los que hayáis venido aquí desde la provincia de Málaga, sentaros por favor. Los voluntarios? No. Bueno, los que seáis de algún punto de Andalucía, los que hayáis venido de Andalucía, sentaros. ¿Cuántos quedan, secretaria? ¿Tú cuántos ves desde ahí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Allí detrás hay dos? ¿Son seis. Sí, seis? Vale, ¿alguno de vosotros habéis venido desde fuera de Andalucía? Los que hayáis venido desde Despeñaperros para abajo, sentaros. <risa> Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco que vienen desde Despeñaperros para arriba. ¿Y seis? Y seis. Vale, pues cada una de esas seis personas que se venga por aquí y recoge una moneda de las cuatro que tienen ellos, más dos que tú les vas a dar y ya tenéis un pequeño premio. Vale, ir bajando los seis. Mientras que ellos van bajando, yo os voy contando cosas porque el tiempo apremia. Vamos a intentar tener 15 minutos para preguntas después de cada ponencia. La mayoría de las ponencias van a ser de 15 minutos, por lo tanto el 50% del tiempo está reservado para las preguntas. Todos los que hagan preguntas ganarán 25 ases. Todos los que salgan voluntarios para lo que sea, ganarán 50 ases. Si en alguna ponencia sobra tiempo de preguntas, no hay tantas preguntas, va a ser difícil, pero si eso ocurre en alguna ponencia o en alguna actividad. Vamos a hacer una dinámica que se llama Elevator Pitch. Por favor, los que estáis sentados en los asientos azules, salvo que estéis en el ajo, sentaros en otra silla. Los asientos azules los necesito para los voluntarios del Elevator Pitch. Entonces, quien quiera eh, salir aquí al escenario a contarnos algo, aproximadamente en un minuto, esa persona va a ganar 100 ases, además de la oportunidad de hablarnos de su proyecto durante un minuto. Para el que no lo sepa, lo digo lo que es un elevator pitch. Un elevator pitch es muy breve, es la conversación que, si tú estás desarrollando un sistema operativo y te topas con Bill Gates en un ascensor, por casualidad, compartes el trayecto con él, pues, ¿qué le dirías? Lo tienes que llevar preparado, no puedes improvisar. ¿Qué le dirías para que al llegar arriba, Bill Gates te, te invite a pasar a su despacho a contarle en qué consiste tu negocio? Vale. Pues eh, los que estén interesados, que se pongan aquí. Vosotros cuatro estáis interesados entonces, ¿no? O si no, levantaros. <risa> cada vez que sobre tiempo de una pregunta, cada vez que haya un eh, eh, retraso entre ponencias, al final vamos a buscar los momentos para que todos los que hayáis venido podáis tener voz eh, en este escenario. Bueno, pues necesito... Dale cuatro monedas a los voluntarios, ya las tenéis. Muchas gracias por, lo, por vuestra colaboración. Podéis sentaros. Y necesito tres voluntarios más, que no sean ellos. Otros tres nuevos. ¿Quién quiere seguir jugando con nosotros? Este, la chica de negro y, y la, chica de, la chica rubia aquella. Tenéis que traeros, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, las pegatinas de networking que están en el Welcome Pack, en una bolsita. Traerosla con vosotros. Sí, lo vamos a hacer subir, ¿no? Hacer, sí? Que suba, mejor. Venga, sube. A cada lado del escenario tenéis una escalera. Hola Isa, ¿qué tal? Sube. Bueno, veo muchas caras conocidas de ediciones anteriores. Veo algunos eh, familiares, que son los que más aplauden, claro. Veo, <coughs> veo al señor Muñoz, que está llegando ahora, allí por el fondo, que es uno de nuestros ponentes. Tenemos a tres voluntarios. Eh, ¿Cómo te llamas? Carlos. Perdón, un micrófono de mano. Marta está más cerca. ¿Cómo te llamas? Carlos. Sujétalo tú, por favor. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama tu empresa? Eh, mi empresa se llama Estampa Ideas y nos dedicamos a la personalización de lo que sea. Personalización, pues regalos, publicitarios, camisetas, ese tipo de cosas. Vale. Vale. ¿Cuál es tu navegador favorito, Chrome o Firefox? Chrome. ¿Tienes una pegatina de Chrome a mano? ¿Te ¿Importaría pegártela en la camiseta, en el hombro, la espalda? ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura. ¿Cuál es tu empresa o profesión? Eh, somos emprendedores y es, es una página web que se llama agorafoodmarket.com. Espera, ¿lo puedes repetir? Sí. Agora. Agora. Food de comida. Food de comida, bien. Market de mercado. Vale. Punto agora com. food market. Sí. Vale. Y nos dedicamos a poner en contacto a profesionales de la alimentación, compradores y vendedores de alimentos profesionales. Vale, bien. Eh, puedes ir sacando las pegatinas. Eh, ¿Tú me podrías decir cuál es tu gestor de contenidos favorito? Así, ¿Ah, a bocajarro. <risa> yo trabajo con uno que se llama Contrex. Vale, yo te voy a dar tres opciones. Vamos a delimitar la búsqueda. <risa> vale. WordPress, Joomla, Drupal. WordPress. WordPress es tu gestor de contenido favorito. Vale. ¿Te importaría pegarte una pegatina de WordPress en algún sitio? No. Isa. Hola. Hola, ¿qué tal? Dinos tu nombre y a qué te dedicas. Soy Isa García, eh, soy azafata de congresos y a turístico, lo que pasa que estoy en paro, busco trabajo, por cierto. <risa> Es, no es ninguna tontería lo que ha dicho, es importante. Eh, bueno, os voy a desvelar un pequeño, un pequeño secreto y es que os voy a confesar eh, que ella es mi hermana. Entonces, si, pillado. Veis, si veis que por allí arriba aplauden mucho, es ella la culpable. ¿vale? ¿Cuál es tu red social favorita? Eh, Facebook. Vale, tienes a mano, cojo yo el micrófono, ¿tienes a mano una pegatina de Facebook? Segura. ¿Serías tan amable de pegártela en algún sitio, en algún sitio decente? Bueno, pues, ¿qué quiero que hagáis? Quiero que hagáis lo que han hecho ellos. Quiero que cogáis eh, A ver... Lo explico mejor. Esto es un evento de networking. Vale, pero networking. Eh, otro evento de networking. El descanso de networking. Id fuera, haced networking. Ahora salgo yo fuera y veo ahí a 400 profesionales de Internet. Y cojo mis tarjetas y empiezo a repartir. Y empiezo a hablar con la gente. ¿Y tú de qué vas? ¿Y tú cómo que lo haces? Vale, pues entonces a mí me interesa el neuromarketing, un ejemplo, ¿vale? Me pongo aquí una pegatina de neuromarketing. Mi red social favorita es Twitter, me pongo aquí una pegatina de Twitter. Me interesa el SEO. Entonces la idea es que vosotros os peguéis pegatinas en sitios visibles para que... Si yo estoy aquí tomándome un café en el descanso de networking y está pasando gente y veo a alguien que pasa con una pegatina de WordPress, pues en lugar de asaltarlo a boca y decirle, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Qué compras? ¿Qué no sé cuánto? Digo, ah, pues, tú tienes un blog en WordPress, yo también. ¿Y qué plugin utilizas como caché? ¿Y qué plugin utilizas para detectar en la...? Se inicia la conversación con más facilidad. Esa es la idea. Tenéis pegatinas de neuromarketing, de e-commerce, de e-learning. Algunas de ellas son logotipos de redes sociales, otras son logotipos de gestores de contenido y otras son simplemente palabras. Entonces, en cualquier momento las podéis ir pegando en vuestra camisa. Vamos a hacer un pequeño concurso tipo 1, 2, 3. Podéis pegaros las pegatinas en vuestra camisa. 1, 2, 3, responda otra vez. En cualquier parte. En cualquier parte. En la espalda. En la espalda no sería muy visible, ¿no? Bueno, en la espalda no sería muy visible. Sabéis que en publicidad la espalda es un lugar privilegiado. Bueno, fisiológicamente sirve para otras cosas. Pero, ¿dónde te podrías pegar la pegatina? En algún sitio visible. Vale, en el iPad, en el iPhone, en el programa, en el zapato, en la espalda, para que cuando esté detrás no me... He repetido espalda. ¿Cómo era eso de los tacañones, no? Vale, pues campaña y se acabó, exactamente. Bueno, pues como agradecimiento a la colaboración de los voluntarios, vamos a darle a cada uno una ficha de 50 ases y podéis ir retirando. Muchas gracias por participar. Lo de antes, que os hice levantaros para ver quién venía de más lejos, ¿qué os pareció? Vamos a mejorarlo. Eh, vamos a hacer un juego parecido al de antes, pero un poquito más interesante. Ahora sí que vamos a descubrir quién es el de verdad el que parte el bacalao. Levantaros todos otra vez. Quien quiera participar. No es, no es obligatorio. Es verdad. Vale, mientras que buscáis las pegatinas, iros levantando más o menos, si os ponéis cómodos y tal. Bien, bien. Los que no tengáis Facebook, Ojo al dato. Sentaros. Un, dos, tres, ya. Se ha sentado gente. Bien, bien, bien, bien. Los que tengáis menos de mil amigos en Facebook, sentaros. Perdón. Levantaros otra vez. Levantaros, los que estabais de pie. Los que tengáis menos de 100 amigos en Facebook, sentaros. Vale, bien, bien, bien. Mucho mejor. Los que no tengáis Twitter, sentaros. Los que tengáis menos de 1.000 followers en Twitter, sentaros. Bueno, ya se va viendo cómo va esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos. Los que no tengáis blog, sentaros. Los que no tengáis blog, sentaros. Los que no tengáis canal de YouTube, sentaros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los que no conocéis vuestro índice cloud, o no sabéis lo que es el índice cloud, sentaros. Van quedando menos. Los que no tenéis un canal RSS en vuestro blog, sentaros. Por, por ahora estoy viendo a Ciber Francis, que lo conozco, hombre. Es colaborador de Wozneo, entre otras cosas. Allí hay dos personas más. Dos, cuatro, solamente hay cuatro personas levantadas ahora mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Ellos son un poco los que parten el bacalao aquí. Tienen blog, tienen canal RSS, tienen desde este momento una moneda de 50 ases que les regala mi compañera. Vale, pues, venid aquí un momentito que os dan las monedas. Vamos a hacer un pequeño recuento. Participación voluntaria, 50 ases. Elevator pitch, 100 ases. Preguntas del público, 25 ases. Full dress code, ¿qué es el full dress code? Todos los que entre hoy y mañana vengan vestidos de azul Twitter o azul Facebook, no me vale azul marino, camiseta azul, pantalones azul, zapatos azules, van a tener 100 ases adicionales. Todos los que hagan el elevator pitch van a tener 100 ases adicionales. Vamos a empezar a poner los interesantes. El que más cantidad de retweet consiga con el hashtag actitud social durante la tarde de hoy va a conseguir un as por cada retweet. Eso mismo lo vamos a repetir en el descanso de mañana. Eso mismo lo vamos a repetir en el descanso de por la tarde. ¿Qué significa esto? Que todo el que haya escrito actitud social y haya, y haya recibido un número considerable, no digo cuántos, porque a lo mejor tú has, escrito, eh, has conseguido cinco retweets, y dices, pues no voy a ir, pero es que si no viene nadie con menos de cinco, a lo mejor tú lo puedes ganar. Entonces, al principio de cada descanso me vienes en la pantalla de tu móvil o tablet con el tuit que has escrito y con el número de retweet. Si alguien consigue eh, 500 retweets, le vamos a dar 500 ases. Los ases, recuerdo que son dinero ficticio que usamos para la subasta. Si alguien co consigue 5.000 retweets, le voy a dar el micrófono. Eso es lo que en el casino se llama desbancar al casino. ¿vale? Eso está en el aire y lo vamos a, a mantener así. ¿Qué más vamos a hacer? El primero que descubra que actitud social es trending topic local... Que se venga por aquí, que me lo enseñe en el móvil, y le voy a dar eh, un número de ases que es importante y que es 100. El primero que eh, sea consciente y me comunique que somos trending topic nacional, conseguirá otros 100. Es así, paulatinamente. El primero que sea consciente y me lo comunique que somos trending topic mundial, si lo conseguimos, pues ganará otros 100 ases. Vale, si conseguimos trending topic mundial hoy, durante la fiesta de Twitter, yo me rapo la cabeza al cero. Si lo conseguimos mañana por la mañana, me la rapo a la hora del almuerzo. Mientras que estoy comiendo, alguien me estará cortando el pelo. Y si lo conseguimos por la noche, pues, mientras que estoy presentando, alguien me estará cortando el pelo. ¿Vale? Eso lo hago así para darle un poquito más de emoción a este tema. Ya he terminado de contaros todo lo que os quería contar. Entiendo que las cuatro personas que están ahí, Fernando, estas sillas están reservadas para Elevator Pitch. Puedes, cuando puedas te puedes poner en cualquiera de las otras, el exponente, ¿vale? <ríe> y ya bastante tiene con su ponencia. Bueno, eh, antes de terminar os voy a comentar que el vestido de Paqui es de la Lola Torremolinos, que es uno de nuestros patrocinadores. La Lola Torremolinos tiene una dinámica, ellos tienen unos dineros ficticios que se llaman Loleuros. ¿Lo he dicho bien? Vale, entonces los loleuros son eh, eh, son unos dinero que sirve para eh, comprar en la tienda virtual, eh, o en la tienda física o en la tienda virtual y tienen un descuento. Vale, aparte de eso, algunas de nuestras chicas pues han sido vestidas por la Lola Torremolinos. Además de eso, también voy a deciros que Paneque Asesores, que es eh, uno de nuestros colaboradores premium, pues ha montado fuera el photocall, ha montado eh, dos stands y os ha incluido. Eh, en un tríptico de paneque asesores hay una pequeña papeleta para participar en el sorteo de una tablet. Quien quiera participar en el sorteo de esa tablet solo tiene que coger esa papeleta, rellenarla con sus datos y dejarla en alguna de las urnas que están fuera que son fácilmente reconocibles porque pone paneque asesores. Vale, por ahora tenemos una tablet en el baúl que la traigo mañana, otra tablet que trae paneque. Y ahora tenemos más tablets. Concretamente, Segurauto, que es nuestro patrocinador platino, que están representados aquí y que también tienen una ponencia, eh, van a sortear, ellos tienen su propia dinámica del sorteo, y van a sortear tres, no tres tablets, tres Nexus 7. Es que el Nexus 7 es una tablet que tiene un especial interés. Es la que tengo yo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si estás interesado en tener opción a ganar una de esas tres tablets Nexus 7 por cortesía de Segurauto, el seguro que da la cara, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a tener ocasión de hablaros más, a, más adelante sobre seguro auto. Pero fuera, en las puertas de entrada, las puertas que están abiertas, en cada una de esas dos puertas hay un cartel de seguro auto. En uno de esos dos carteles explica detalladamente lo único que tienes que hacer es escribir un tuit. ¿vale? Y además hay tres sorteos paralelos y podéis participar en uno, en otro o en los tres. No es complicado, ¿vale? Entonces... Los que más participen se van a llevar una tablet casi seguro. Los que tengan la suerte de participar en el, consul, el concurso de ellos también. Y la suerte decidirá que Paneke también sorteará otra. A continuación.